El coordinador regional de pruebas nacionales ofreció los detalles de cuándo serán publicados los resultados de las mismas en esta región. A ustedes y a la población que no se desespere con eso, ya los resultados correspondientes a la prueba de adultos están publicados, pueden consultar por la página del, del MINER y ver en la consulta de alumnos sus resultados con relación a los estudiantes de media o sea cuarto de bachillerato no se desesperen tenemos informaciones de que ya mañana más tardar esos resultados estarán publicados y pueden consultarlo por la misma página del MINE con la consulta de alumnos que, que tienen para esos fines NTN su noticiero regional Robinson Polanco.